Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una triada alemana compuesta por un bisonte europeo Un gamo y un corzo diamantes Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en vamos a echarnos un poquito del minador de dolor, Porque ahí, ahí delante tenemos un, un bisonte, pero no, no puedo ver qué nivel es, a ver si se activa la E no, no me deja se levanta el bicho vemos que es un nivel 5 peso máximo así que vamos a ver si podemos hacer el lance ahora no, que está de espaldas ahora a ver que se gira nada al flanco. vamos a coger el 300 vaya, se nos mete detrás de la roca así que vamos a tener que ir avanzando despacito a ver si subimos esta pequeña cuesta y, y podemos hacer el lance. A perrete lo tengo castigado hoy en la perrera, porque antes he estado cazando, bueno, intentando cazar gansos y la verdad es que nos espanta a todos. Así que lo, lo tengo un poquito castigado, luego lo, lo sacaré. Y a ver qué, qué tal se nos da el lance sin, sin perro. Vamos subiendo. A ver si podemos. Ver ya nuestro animal. No, no está, Todavía tenemos que subir un poquito más. Vamos a ver. Vamos despacito. Todavía tenemos que llegar a, a las huellas suyas. Que están a unos 20-30 metros, así, más o menos. Así que continuamos despacio subiendo. Ya vemos ahí las... Las huellas donde estaba descansando nuestro bisonte europeo. Vamos a ver si podemos llegar aquí a lo alto y tener una visión de de la pequeña mesetita que hay arriba. Vamos a ver, escuchamos otro otro bisonte una llamada de advertencia que nos habrá visto. ¿Hubo olido bueno, olido no porque bueno nos hemos echado el. El eliminador de los... Vamos a ver si lo vemos ya Estas son sus huellas Vemos que van dando, tranquilo tuvimos, Vaya, ahora nos dice que Que ha visto las huellas esta mañana Madre mía A ver si desactivo la, la opción esta del, En las opciones del juego Porque la verdad que, que es molesto al principio te viene bien cuando juegas Vamos a ver, mira, si sí, ahí lo tenemos Sigue en espaldas A ver si se nos girará Si se nos ha girado, vamos. Y ya, vamos Vamos uy, que se viene para nosotros Quita, bicho, quita Nos echamos a un ladito Sale corriendo No, pero ese animal está muerto, está muerto Porque lo hemos dado en todo el tumor. Y ya vemos cómo ha caído Vamos a, a recogerlo a ver la puntuación que nos arroja Si estuviera perrete hubiéramos dicho que fuera por él Pero bueno, vamos nosotros sin perrete Como está castigado Un diamante, con 286,10 Madre mía, que bicharracos el diamante más grande que he cazado Madre mía, vamos a guardarlo Y vamos a ver el mapa Voy a poner el mapa, la zona que lo he cogido En el lago de Tichinó. Aquí abajo, lo veis esta es la zona, que es una muy buena zona de, de bisonte, una de las tres zonas de bisonte que, que tiene esta reserva. Y vamos a, a ver si vemos otro animal, y si no, pues nos seguimos a otra parte a ver qué, qué nos depara la jornada de caza hoy. PRT ha detectado unas heces de gamo justamente ahora mismo, vamos a ver si podemos localizar el animal... Mira ahí lo tenemos, que por el tiene un mira un nivel 5, media, vamos a hacer el lance con el de los 6 y a Ahora perrete, venga, busca. Ya le hemos quitado el castigo a, a perrete, que como he comentado antes, espanta los gansos, no, no, no vale para cazar gansos, eh. Os lo recomiendo que cuando cazéis gansos no, no juguéis con, con el perro puesto que lo ven y se espanta así que ya me está llamando Perrete vamos a, a recoger a nuestro nuestro gamo nivel 5 que tiene una cuerna muy bonita que si sí, Perrete que ya te he escuchado está muy bien has hecho tu trabajo así que venga siéntate que te vamos a felicitar venga muy bien lo estás haciendo muy bien te has sentado muy bien el descanso de la perrera Así que vamos a dar un poquito de luz, vamos a ver la cuerda de que tiene Vamos a intentar hacer una foto, aunque va a ser complicado porque está ahí abajo entre, entre la maleza Vamos a ver si nos podemos acercar así tumbados para hacer la foto Pero antes de la foto voy a poner el mapa para que veáis la zona de lo, donde lo he cazado, aquí en el centro lo veis muy cerquita de donde el lago que teníamos antes de, del bisonte y ahora sí vamos a hacer la foto hay que poquita luz hay bueno una foto vamos a ponernos un poquito así de, de pie y vamos a ver si podemos hacer otra de esta posición acercamos y oscura sale pero muy bien ya tenemos nuestra foto y ahora sí vamos a recogerlo un diamante 258 puntos, vaya cornamenta que qué preciosidad. El Dama Dama es el nombre científico de del de ramo Así que vamos a ver su puntuación, ha sido un diamante por, por poquito, pero un diamante. La verdad que tiene una cola muy bonita. Vamos a disecar nuestro animal. Y a ver qué encontramos por aquí y si no seguiremos avanzando hacia hacia el norte, concretamente todo el lago hacia arriba hacia el puente de Helmshof o como se diga en alemán y a ver qué encontramos por, por allí no vemos nada más venga parrete, vámonos llevo un rato persiguiendo a un corto nivel 3 que salió es espantado. a ver si lo localizamos llevo unos minutos, mira ahí lo tenemos ya que lo más bonito tiene para ser un animal tan pequeñito vamos a hacer el lance con el solo quien apuntamos y ha caído la verdad es que lo vi antes pero a la lejanía pero se, se espantó no sé por qué si es que me olió hice ruido o, o qué fue pero bueno ya sale perrete a, a buscarlo me ha sentado muy bien el descanso a perrete ahora está más obediente Vemos ahí la sensación energética, ya nos llama, escuchamos un venado a una hembra, una hembra de ciego, así que no, no vamos a hacer caso. Ya estamos en esto, muy bien perrete, venga, perrete, siéntate, sí. que luego te ponemos por el botoncillo. Y vamos a hacer una foto, que por lo más bonito tiene, vamos a ver, a ver si guardamos bien la foto... Ahora, ya está hecha la foto, y vemos el diamante, 83,80, que cuerna más bonita y más pareja, la verdad es que, bueno, más además ahora, quiero comentaros que estamos en la, en la época de recepción del corzo, o sea, así que los que podáis ir a cazar el corzo, que tengáis muy buena suerte, os voy a poner también el mapa, ¿Veis dónde estamos? Al lado del puente de Erzhof, me, me parece que se llama así, que no sé, yo el alemán no, no se me da muy bien, veis la zona donde, donde lo he cazado. La verdad que, que he cazado hoy muchos corzos, eran corzos pequeñitos y bueno, vamos a felicitar a la perrete que se lo ha ganado, vamos perrete, venga, una galletita que te estás portando muy bien después de haberme plantado los garzos así que vamos a ver si encontramos algo más y si no nos iremos a, a otro lado o nos vamos a montar el, el vídeo con lo que hemos cazado hoy así que no vemos nada, pues nos vamos si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza hasta la próxima